Serie, Listo. Tres, dos. Listo, Mary. por ahí. Muy bienvenidos todos a este encuentro, a este café con el IDEP hoy, en este espacio Compartir Debates. Eh, les saluda a Mary Simpson, directora de desarrollo y liderazgo pedagógico de la Fundación Compartir. Muy bienvenidos. Eh, quisiera recordarles que pueden escuchar ese podcast en adelante desde nuestra página www.compartirparabramaestro.org y desde nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Palabra Maestra. Bueno, hoy queremos conversar con dos profesores que ya se los eh, presentaré eh, alrededor del tema de la importancia del reconocimiento a los educadores y el rol que en, ese, en, ese, en esto juega en el reconocimiento, un premio que tenemos en Bogotá que eh, es IDEP, el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. Y de ahora nos cuenta de cuánto hace que existe. Para conversar sobre este tema, tenemos hoy aquí a dos profesores, por supuesto, ampliamente reconocidos. Uno de ellos, Alex Rubio, Alexander Rubio. Eh, Alex es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica. Es máster en Investigación y e Docencia de la Universidad Central de Chile. y Doctor en Educación y Ciencias del Deporte de la Universidad de Baja California de México. Maestro de Educación Física del Colegio Lara Bonilla, en nuestra localidad, Ciudad Bolívar, acá en Bogotá. Hoy en día, para orgullo de todos los maestros de Colombia, actualmente el director de LIDERME, en de Bogotá, por supuesto. Alex eh, ha tenido, tiene mucha experiencia en el mundo del reconocimiento eh, y quisiera resaltar eh, en particular dos, eh, dos eh, reconocimientos. El de Global Teacher Prize, que... Eh, fue seleccionado como uno de los mejores docentes del mundo y fue ganador del Global Education Award eh, en Nueva Delhi, India, en septiembre. Un saludo para Alex. Hola, Alex. Hola, Mari. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Lo mismo para Daniel. Un, un gran saludo y para todos y todas quienes están en este momento conectados y conectadas y aquí listos a compartir, a hablar y a tomarnos el... El café contigo y con, <ríe> con todos los presentes. Entonces, un gran abrazo. Gracias, Alex. Y Daniel, el profe Daniel Jiménez Jaimez. El, el profe Daniel es máster en educación de la Universidad de Los Andes, especialista en educación en arte y folclor de la Universidad del Bosque, especialista en legislación educativa y procedimientos, además de músico, sabe de legislación. Eh, de la Universidad Autónoma de Colombia hasta el último licenciado en pedagogía musical de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de música del Colegio de Venecia de aquí de Bogotá y fue premio IDEP eh, en 2019, así que tenemos pues un, un ramillete delicioso para conversar acerca de este tema antes de, de, de, conversar la, la, de iniciar la conversación quisiera hacer una reflexión que hacemos desde el premio compartir en relación con con, eh, con el reconocimiento entre tantas reflexiones pero digamos que eh, con el paso de los años eh, en el premio eh, hemos aprendido y se ha aprendido que mm, trabajar en red es fundamental para eh, eh, trabajar en, en colaboración en red en conexión con, con otros es fundamental para mejorar nuestras prácticas y que estas oportunidades de reconocimiento eh, son una oportunidad para compartir esas prácticas para hacer el reconocimiento. ¿no? Cuéntanos desde tu experiencia, de tus profesiones. Bueno, para mí el reconocimiento de los maestros, maestras de la actividad docente es esencial porque presenta tres tópicos. Uno es la oportunidad de visibilizar lo que a veces damos por hecho y que se nos vuelve en la cotidianidad algo invisible, es decir, Estamos acostumbrados a hacer quizás una práctica que puede ser transformadora, pero como está ahí, da resultados, se nos vuelve un patrón normal, pero cuando nos tomamos la acción, el hecho de escribirlo, de compartirlo, y es reconocido, visibiliza, y no solo visibiliza tu labor, sino ahí pasaría un segundo punto que es empodera el territorio, y qué es eso. Que por ejemplo, cuando es reconocida tu, tu experiencia pedagógica, no es solo tu experiencia, no es la que tiene el nombre tuyo, sino es tu comunidad, tus estudiantes, las familias, los docentes, el entorno y los posicionas distinto. Y el número tres es la oportunidad de establecer es una red enorme porque vas a empezar a encontrar que hay maestros destacados y más o menos te los vas a encontrar en todos los, los eventos, en todos los encuentros, a nivel nacional, a nivel internacional. Pero más allá de toda esa, esa serie de acciones, es la, es la posibilidad de, de, de volverte un abanderado y de ser la voz de otros maestros que están viviendo lo mismo que tú, pero que no han tenido esa oportunidad. Entonces cuando, por ejemplo, hay un reconocimiento, para mí es, no es el premio solamente a la persona, a Alexander o a Daniel, es como premiar y reconocer a todos los maestros que en el día a día están, como digo yo, con sus grupos personalizados de 45 y 50 estudiantes y con toda la adversidad que hay y mostrar que es posible generar unas dinámicas con seguimiento, con rigurosidad, con escritura y te permite, es como salir de una burbujita y empezar a ver el mundo y empezar a ver que puedes, que puedes tenderle la mano a otros colegas pero en especial abrir puertas para tus comunidades. Eso lo veo como una gran oportunidad de transformación, de generar lazos, de generar cambios, y pues ante todo de posicionar la educación como un eje transformador de la sociedad. Y yo rescato que es educación, la educación pública, lo que se hace en la escuela, y lo que hacen los maestros y maestras en el día a día, pero que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es esa labor que estamos generando. Entonces, esas tres dinámicas son las que rescato de las acciones de reconocimiento. Muchas gracias, Muy importante lo que nos dice. Profe Daniel, desde su experiencia, y en particular ese de, con, el, con el premio que tuvo con el Ibeva en 2019, ¿qué significado ha tenido para usted esto? ¿Cómo fue? Cuéntenos ese proceso para usted, ¿cómo fue ese proceso? para comienzo, del, antes de, de empezar la, el Facebook Live, algo nos, nos contaba. Claro, eh, la historia mía es la de muchos maestros uh -huh. que a través del tiempo han querido transformar su práctica pedagógica a hacer cosas diferentes. Pues la historia mía es que yo llevo 29 años en el mismo colegio, en el colegio de Venecia, en la localidad de Tunjuelito. Y desde que llegué a este colegio, siempre quise, tenía un sueño, de, como músico que soy, soy profe de música, pues quería conformar una orquesta, pero para esa época era prácticamente utópico, eso era imposible. Pasan los años y empiezo a ver este, esta posibilidad de premiar y de visionar lo que pasa con los maestros en Bogotá. Y por allá en el año 2014 me la apunto por primera vez a participar de este premio sistematizando, o sea, el primer punto, sistematizar, a partir de, que, pues, de una práctica que se hace en el aula. Es decir, pensar que muchos maestros hacen proyectos, hacen cosas diferentes en el aula y que es muy importante que ese trabajo que a veces el maestro piensa que es pequeño, realmente a veces es muy grande. Entonces, si el maestro empieza a sistematizar eso, ya tiene el primer punto para participar en el premio. Entonces yo participé desde el 2014 y bueno, pues eso fue muy gracioso porque en ese año hay unos cronogramas para inscribirse y a usted le dan una hora el último día de inscribirse, que son las 23 horas 59 minutos, como buen colombiano en ese momento, yo lo hice faltando 5 o 6 minutos, eh, no contando que una cosa es cuando uno envía el trabajo y otra cuando llega, y desafortunadamente llegué a la, llegó el trabajo a las 0 horas y unos segundos y por eso que es por fuera. Pero eso no me desanimó, eso me animó a continuar. Me presenté cinco veces más. Con esto quiero decir que me presenté seis veces en total y la sexta fue la vencida. Esto significa algo muy importante para mí y es que la labor del maestro es titánica. Es de continuar y de automotivarse continuamente que fue lo que hice. Cuando en el año 2015 me presento y no quedo entre los finalistas, bueno, la evaluación fue bastante, digamos, perdón, fue poco generosa, pues yo no me desmotivé, eh, tomé las cosas que me dijo la evaluación y empecé a tratar de transformar y mejorar, cambiar, modificar, empoderarme el trabajo, hacer mejor las cosas, leer más, investigar más, probar mejores cosas. Y eso fue lo que hice año tras año. Durante cinco años, pues, es evidente que mi trabajo no era lo suficientemente grande para el jurado, de pronto para mí sí, eh, eh, pero continué, no desfallecí. Entonces, este premio, primero que todo, es un agente motivador. Es un agente motivador porque hace que los maestros entendamos la importancia del trabajo que hacemos en la escuela el papel tan fundamental que tenemos en las comunidades educativas, el papel social, la responsabilidad tan grande que tenemos. No nos podemos dejar nosotros eh, apabullar por una evaluación o dejar de lado nuestro crecimiento porque no hubo un apoyo de pronto en el colegio. No, uno debe continuar hacia adelante. Y eso es lo que logré yo a través de presentarme año tras año con el premio. Porque para mí lo principal no era finalmente ser ganador, sino reconocer a una comunidad. Como decía Alex, el reconocimiento de los niños, porque es un esfuerzo grande el que hacen ellos. El reconocimiento de los padres de familia, el reconocimiento al apoyo institucional. Sin el apoyo de una institución, uno no, no logra hacer nada. Eso no es Daniel el que hace, no, es una comunidad, es un apoyo completo, sin los estudiantes. Si los padres de familia no están ahí apoyando, pues no. Entonces el crecimiento es para toda la comunidad. El reconocimiento finalmente es para toda la comunidad. Y la mayor motivación, porque si no fuera por esto, pues seguramente yo me hubiera conformado con lo que estaba haciendo en el año 2015-16 y no me hubiera impulsado a seguir creciendo, que es lo que he logrado. Y cuando a uno le dice, bueno, ya ganó el premio, muchas veces se pensaría que eso es suficiente. Y no... Resulta que ganar el premio es el primer impulso para ahora seguir más adelante, con más investigación. Ahora estoy justamente haciendo una investigación profunda de un trabajo y estoy más empoderado de eso y quiero innovar más y quiero seguir adelante. Máxime ahora que hablamos de renovar, ¿cierto? de cambiar todo, de reinventar, pues caramba, es lo que hacemos constantemente los maestros. Los maestros estamos reinventando y el premio a la innovación, y a la investigación, lo que nos está diciendo maestros, ustedes tienen todas las herramientas para reinventarse, para cambiar, para transformar sus prácticas, transformar las comunidades y hacer que tengamos un mejor país con mejores ciudadanos. Entonces ha sido muy positivo ese trasegar por, por el premio de innovación y de, de Secretaría de Educación a través de, este, de estos años. Gracias, doctor Daniel. La palabra proceso, ¿no? Esto es un proceso... Antes de que, de, de, de que nos entremos en el, en el premio de, de, de Bogotá, de Líder y Secretaría de Educación, Alex, cuéntanos sobre tus, tus pasos por estas uh, experiencias de reconocimiento que han sido tan importantes, le han dado al país mucha visibilidad, posicionar a la, a la educación de nuestro país en el mundo. Para ti, ¿qué ha significado y qué crees que, que ha significado para nosotros como país? maravilloso mira yo voy a hacer el ejemplo cuando uno sale a escenarios internacionales es casi la misma yo creo que es la misma emoción que cuando en, en los deportes la selección colombia a mí me ha tocado explicarlo en términos de fútbol a veces entonces más o menos el global teacher prize es el mundial de fútbol ¿no? y el global education award son como unos olímpicos y de ahí para abajo hay otros tantos entonces cuando dice uno uy en educación logramos Estar en el mundial y estamos ahí y, está, y nos ganamos entonces los olímpicos, o sea, estamos ahí, pero en educación. Entonces, es muy importante, primero, que son escenarios en donde te estás encontrando las experiencias más exitosas de todo el mundo. Unas historias maravillosas, llenas de sensibilidad. Eh, puede hacer un recorrido muy rápido. Yo me acuerdo que los primeros premios fueron llegaron, o sea, yo simplemente lo que hice y lo que he hecho siempre es como trabajar con pasión y amor, y empezaron a llegar, llegó el primero que llegó por ahí hace, hace, hace bastante tiempo fue la OEI, un premio de la OEI de la Organización de Estados iberoamericanos y luego, pues ahí se, se fueron, yo seguí haciendo lo mío, la investigación trabajando con los chicos y me acuerdo que para el Global Teacher Prize, alguien me postuló entonces, me llegó el correo estaba rememorando un poco la experiencia de Daniel Jiménez. Me dice, me dice: No, pues postúlese. La verdad, yo estaba tan lleno de cosas que me llegó otro correo diciendo: Hoy es el último día. Recuerda no dejar de lado la postulación, porque y yo, ¡ay, ah, listo! Y ese día lo llené, Era, estaba en inglés. Entonces lo llené y lo envié como: eh, Pues ese es el trabajo. Ese fue el primero, cuando recibimos la primera noticia que iba de vacaciones con la familia y me llamaron desde España. Desde España, me llamó una española que estaba en Londres, fue la cosa a darme la noticia de que al otro día iba a salir el, en la publicación yo la verdad no lo creía mucho eso que, que ten, tenemos nosotros los colombianos es que a veces como que como las llamadas son lo que dicen los niños las pegas, ¿no? que de pronto llaman a hacer pegas, no, que se ganó un premio internacional que es de los mejores del mundo, yo, ¿quién sabe? pero el otro día salió en, la, en el tiempo, salió estaba tenía el teléfono saturado de poco de mensajes, y yo wow, entonces es verdad. Me llamó mi mamá porque me habían llamado de México a darle una noticia que había aparecido por allá, y yo no, pues sí, buenísimo. Entonces, claro, uno, uno no lo cree, pero pues es hermoso porque eh, tienes la oportunidad. Incluso los periodistas de la casa más enterados, profe, que usted tiene que viajar a Dubái en marzo. Yo, yo ni siquiera sabía, yo ni idea. O sea, ¿lo de verdad, cuando sí me confirmaron como al, al, a los días siguientes que sí había que viajar a Dubái. Y entonces ahí fue para mí tan bello porque era ver que lo que hacemos en la escuela, en el colegio, en las regiones más apartadas, o sea, yo hablo de todos los profes allá desde el rincón de Usme, la zona rural, del profe que está en Suba, del profe que está en Gativá, del profe que está en Ciudad Bolívar, del profe que está en Ricaurte, que está en Barrios Unidos, o el profe que a nivel nacional está por allá en Uribía, o el que está allá abajo en segundo y Putumbayo, o el que está en Sotomayor Mayor, Samaniego, también en todas las zonas del país que reconozcan esa labor y que esté posicionada afuera, eso fue tremendo fue la oportunidad como de ir a hablar de mis estudiantes y de, de la labor de la escuela, en unos escenarios tremendos, luego de ahí, pues como dices Daniel, eso es como un paso, no entonces ya estabas hablándote con profes eh, tenía oportunidad de interlocutar con profes de Dubái, Abu Dhabi de China, de Vietnam, de la India, de todo el mundo, y empezar a encontrar rasgos comunes. Luego vino el premio del de, de el Global Education Award en, en Nueva Delhi, y buenísimo, porque también entonces la propuesta estaba cogiendo mucho más fuerza. Luego recibimos otro premio y la oportunidad de llevarme un niño en mi colegio, niño de Ciudad Bolívar, imagínense, me lo llevé para Ahí les digo el nombre del país que suena exótico, ¿no? Yerevan, Armenia. Yerevan es la capital de Armenia, Europa Occidental, en frontera Pensando con Irán. Georgia, Sigoina, no. ese y de Osar, en la porra. El único referente que, con el que pudo, como... Eh, si les gusta la música y conocieron a Charles Aznavour, él es de Armenia. Sí, señores. Y si les gusta el rock, existe of a Down, son armenios, pero viven en Estados Unidos. Y en la farándula las Kardashian son armenias, pero están en Estados Unidos, son uno de los referentes que tiene el país. Y me llevé al niño de Ciudad Bolívar para allá, armenio, o sea, un niño que nunca le había se había montado en un avión. Y su primer viaje fue Bogotá-Frankfurt, así, de una. Luego Frankfurt, eh, eh, otra, una conexión como en, en Viena, y luego Viena-Yereván no, felices, o sea, la oportunidad de llevarse, a mí me encantaría en cada viaje poderse uno llevar un niño al colegio a, a, a un viaje internacional y que, que vean cómo es que, que el colegio está posicionado porque el niño no los ojos y decía «Profe, pero es que aquí saben del colegio». Le dije «Sí, señor, aquí, aquí al otro lado del mundo saben del, del Rodrigo tr Lara Bonilla». Porque así le decían allá, no no, no no le sonaban a Rodrigo Lara Bonilla se iba a volver a decir Lara Bonilla». Entonces ¿Sí, no? él escuchando hablando en otro idioma, escuchando gente, empezar a mostrar lo que estás haciendo, esos escenarios son maravillosos y lo más, de lo más lindo es que digamos en este lugar donde estoy, yo lo que quiero hacer es abrirle las puertas a los profes y decirle profe, venga, pues a mí me tocó este camino solo, venga yo le puedo orientar y le digo por dónde, entonces eso lo, lo, que, lo que pensamos hacer desde el IBE, bueno, vinieron otros premios bonitos, por ejemplo la alcaldía mayor por primera vez en el muchas décadas, puedo decir que hasta el siglo, le da un reconocimiento, es, una, es un reconocimiento que normalmente se lo dan a mandatarios internacionales o a héroes de guerra, y en este caso se lo dieron por primera vez a un profe, el del Consejo de Bogotá también, nos dieron la, la medalla Gonzalo Jiménez de Quesada y la orden José Acedero y Gómez para profe, y ahí se abrió la puerta, porque después de, de esa que me, que me entregaron Voy a, voy a quitarme el ego a un lado, pero que me entregaron por primera vez, y ahí se abrió la puerta, entonces al año siguiente, cuando estuvo Luis Miguel, le entregaron a Luis Miguel, y se abrió una puertita que eso fue lindo, entonces logramos esos premios y empezar a abrir, abrir puertas, ¿No? Eso es como, como ir a escarbar, el año anterior también tuvimos la oportunidad de que un presidente de la República nos invitara a los profes más destacados el día al maestro, a sentarnos a, a desayunar allá en la presidencia, pero a hablar de educación, y nosotros, eso sí lo que tenemos los maestros es que a veces, no, siempre somos honestos y sin perros en la lengua. Entonces, profe ¿y ustedes cómo piensan que podemos mejorar? Ah, no, pues mire, hay que mejorar esto, esto, esto, esto, esto. Eh, y uno como que les muestra la verdadera, la realidad, ¿no? Porque como que a veces en esas instancias hay un, un, un universo mágico en el que de pronto la, eh, creen que, que, que los niños tienen todo o que tenemos grupos personalizados. Un profe de Australia me decía, ¿cuántos estudiantes tienes? Yo le decía, 45. Hay grupos de 40. Me dijo, ¡ay, qué bueno! ¿Y cuántos auxiliares tienes? <risa> ¿Tienes auxiliares? Porque como ellos allá a Australia, por cada 15 tienen un auxiliar. Bueno, y es que los grupos no le llegan a 15, no tienen el profe y un auxiliar. Entonces él se imaginaba que yo tenía 45 estudiantes, tres auxiliares que me ayudaban. Yo le dije, ¡no, hermano! Eso aquí... Tenemos 45 y puede haber un niño con necesidades educativas especiales, con unas particularidades, y por este niño, pues entonces por la ley, bajan tres de los otros y se rascan la cabeza, pero ¿cómo así? Y los de Finlandia casi se van para atrás también cuando les conté cómo, cómo manejábamos nosotros nuestra nuestro proceso, no porque ellos, ellos tienen, son otros universos, son otras culturas, pero esta es la oportunidad que uno tiene de ir a otros escenarios. Ir a, tuvimos la oportunidad de ir a la escuela de... Una escuela internacional en Abu Dhabi. en la locura! O sea, tres maestras dándole clase a 15 niños al tiempo. La una les hablaba en árabe, su lengua básica. La otra les hablaba en inglés, que es su lengua, el esperanto, porque ya no hay esperanto en inglés. Eh, y la tercera, que les hablaba en chino, porque ellos consideran que los niños deben aprender esas tres lenguas para moverse si quieren dominar el mundo. Miren los, los imaginarios educativos. Ahí okay. no les están hablando de solucionar lo básico, no, están hablando de, de dominar el mundo, ¿no? unas, unas cosas distintas, entonces qué bueno que un educador público tiene la oportunidad de ir a conocer, a mirar, a generar redes, yo tengo grandes amigos, tengo eh, profes de todo el mundo y entonces empiezo ¿no? a, a abrir puertas, a invitarlos, estamos en conferencias, estamos en charlas, pero lo más bello y que no pierdo es la oportunidad de conectar mis estudiantes, las familias, mis compañeros, a todos los profes, a los directivos y decirle, mire, ya nos tocó trasegar esto solo, a mí me tocó solo, o sea, esos caminitos me tocaban darlos, como, y este premio, ¿cómo es esta vaina? Pero me llamaron y aquí estoy, a veces el idioma, pues nos defendemos en inglés, pero por ejemplo, imagínense, en Yerevan hablan armenio, entonces uno allá y en la India hablan hindi, y 80 lenguas más y hablan inglés, pero estar en conferencias donde, donde escuchas hablar el proyecto, el nombre, ver la bandera del país, eso era hermosísimo, o sea, yo ahí tengo mis tengo los, los recuerditos y ver la bandera del país eh, colgada en Dubai y uno dice, la colgaron por nuestra propuesta, o verla en la India y la colgaron por nuestra propuesta, o verla en Armenia, en unos escenarios increíbles, esa es una oportunidad grande y yo creo, mejor yo profes, eso no es una cosa del otro mundo, es... Trabajalo con pasión. Yo creo que el profe Daniel lo estaba diciendo ahí. Hay que escribir. A veces no escribimos. Hay que creer en lo que estamos haciendo. De pronto uno dice, no, pero es que eso tan sencillo. Mire que eso tan sencillo es un acto transformador y potente. Entonces, crean lo que está haciendo. Crean sus estudiantes. Crean. Yo creo que uno cree en todos menos en, en sí mismo. Entonces, crean lo que usted hace en el día a día, en esa labor enamorarse de eso, abrazarse al mástil de lo que está haciendo y sin miedo y a veces somos un poco como tan, eh, bueno, a ver, no sé la, la expresión cuál sería, pero a veces como no creemos en lo que estamos haciendo, no dejamos que la gente sí crea, entonces le dicen, oye que usted debería ese trabajo postularlo a nivel mundial, yo no, pero es que de pronto no, no, hágalo, déjalo, lo peor que puede pasar es que no pase nada, pero mire que siempre pasa algo, entonces... Arriesgar, necesitas las para, para hacerlo, entonces ese es un, un breve eh, eh, espacio y que se abren las puertas y el año pasado viajamos 13 países, este año nos tocó quedarnos aquí quieticos con el tema pandemia pero para abrirle las puertas a otros profes, pero el año pasado llegamos a 13 países, eh, seminarios de 15.000 mil maestros en, en todo el mundo y la oportunidad de mover niños, mover educación pública, mover la educación de Colombia, que de verdad que aquí hay procesos potentes. Lo único que hay que hacer es creer en ellos y abrirles los espacios, y a eso venimos y en eso estamos aquí, para, para ayudarlos, para, para potenciarlos. Alicia, eh, hablemos ahora entonces de este premio de líder que es otra puerta más que tenemos nosotros en nuestro país para, para que los eh, maestros visibilicen eso que están haciendo de manera... Eh, invisible, como decía el profe Daniel en, en, en sus aulas. Hablemos un poquito de ese, de ese premio, cuántos años tiene, cuáles son las, eh, los requisitos. Eh. Invitemos a los maestros al premio de LIDER. Claro. Bueno, esta es la versión número 14 ¿sí? Sí. El premio de líder Es un espacio maravilloso, yo creo que ese es el lugar donde puedes presentar tu trabajo hay dos categorías está la investigación y está la innovación la una es como la experiencia y se las digo porque pues yo también hice el ejercicio como Daniel de presentarme eh, ahí ya, ya, ya, ya, ya ahí hemos estado lo hice también en, en, en, hace unos años entonces me empapaba de, de cada cosa son requisitos muy sencillos ¿verdad? tener una experiencia significativa o tener una experiencia investigativa, es decir, lo que tú estás haciendo en el aula con matemáticas, con sociales, con ciencias, con español, con educación física, con arte, con cualquiera de los campos de conocimiento, y que tengas en el día a día, la tienes documentada, la escribes, ¿eh? escribes unas paginitas, le, haces, le trazas eh, tu objetivo, es un pequeño proyecto, pero el primer paso es siéntese y escríbalo. Lo segundo, que son cosas muy sencillas, tener el respaldo institucional, entonces, ¿eso cómo se hace? Mediante, yo sé que a eso, a eso le sacamos nosotros del cuerpo, porque uno dice, y ahora toca que el consejo académico apruebe, y cuando se reúnen y toca mandar la carta, es ¿cierto, Daniel? Que por ahí pasamos, entonces, esa es la parte harta, pero no es harto. ¿Por qué? También ahora, lo que se ha hecho es que vaya una carta de aval del rector, sí una carta de aval del rector, tu proyecto, y que cumpla los requisitos, que es estar eh, como docente activo, o tener un grupo de docentes, un equipo docente con el cual estés trabajando y escribirlo y pasarlo. La otra es que en, de pronto no hayas estado en comisión de servicio. ¿sí? Que ese, por ejemplo, si estuviste el año pasado en una comisión de estudio o de lo que sea, entonces ese, ahí hay un lapso de tiempo en el que tienes que esperar y ahí sí te podrías presentar, pero el resto si no, te presentan nomás, el escrito, la carta de aval, tener tu grupo y echarle toda la energía y toda la fuerza, de, de, la, hay dos, la innovación es si tienes una experiencia que de pronto no es investigativa, pero que ha dado buen resultado en el aula, que de pronto estás utilizando, como dice un amigo mío en, en España, la magia para enseñar, él enseña matemáticas con magia, Chucho se llama Chucho Ruiz, o a quien eh, que estés enseñando con una dinámica distinta, o el de, de investigación, que tengas un proceso que hayas eh, cimentado con tu grupo, que le tengas el seguimiento. Lo importante en cualquiera de ellas es que lo escribas y lo presentes. Los registros son súper sencillos y se envía todo el paquete eh, para que esté este el cumplimiento con el visto bueno de, de, de la inscripción. Y de resto, nada, estar ahí pendiente. Siempre hay que ganar. Si de pronto en esta oportunidad tu trabajo no salió seleccionado, ¿y cuál la retroalimentación, como decía Daniel, te ayuda para que lo vuelvas a presentar a la siguiente versión y en una de ellas lo vas afinando más y se da el resultado? Esa es, este, es una, una plataforma gigante, el, el premio Investigación e Innovación es una plataforma gigantesca que te puede proyectar, porque de ahí en adelante ya empieza digamos, a tener en el radar a los profes que han destacado sus experiencias, también a los colegios, a esos grupos particulares, y los, los empieza a mover, es un tejido en red, entonces es, es muy bello. Entonces, investigación e innovación, este premio está en la versión número 14. Eh... Contémosle las fechas a los, a, a los profes, que entre otras cosas, antes de que sigas, me, me dicen que hay muchos maestros viéndonos en el FEMU de aquí, de las localidades de Bogotá, y también de gente de fuera de Bogotá. Aquí un saludo para todos. Descuéntanos un poquito sobre las, sobre las fechas de postulación. Bueno, entonces el premio como tal se lanzó justamente el 15 de mayo, que es la celebración internacional del Día del Maestro, y hay un decreto en el cual, que es emitido por el Consejo de Bogotá, en donde se establece que el premio se debe lanzar justamente en esa fecha. En este momento ya tenemos las inscripciones abiertas, o sea, ya desde la semana pasada ese premio está esperándolos, o sea, eh, queremos contar con ustedes. Más o menos todavía nos quedan, nos quedan una, unas semanitas, o sea, vamos a tener como un rango, un mes y medio, para que ustedes estén postulándose, para que ustedes estén... Eh, yo les voy a hacer la recomendación número uno en este momento, es no es que nosotros lo tenemos y se llama la impronta eso se llama mandato parental si a uno le dicen que se cierra mañana o que se cierra en 15 días uno espera el día 14 para hacer la postulación entonces si yo les digo que se cierra en un mes ustedes van a, van a relajarse un poquitico la corteza prefrontal no hace sé lo que tienen que hacer y más o menos en la tercera semana hay cinco días uno dice ¡Ah, el premio líder toca escribir toca conseguir los papeles y todo y ¡pum! se nos quedan por fuera entonces por favor, en esta semana y en la otra, vayan consiguiendo el documento con el rector, vayan consiguiendo, vayan eh, su propuesta, escribiéndolos en una guía muy sencilla, que tenga su objetivo, un breve referente teórico, eh, que tenga un seguimiento, que la propuesta esté colocada de una manera clara, y ahí sí ya te presentes, porque si les digo, tienen... Una, un mes, una semana para el cierre de la convocatoria, la cabeza lo va a hacer y aquí no me deja mentir eh, Daniel, entonces a la, a la medianoche del día anterior estamos llevando los documentos, entonces no, eh, para que no les pase porque ya hemos pasado por ahí todos, esta semana pónganse ustedes la meta que esta semana y la otra recogen, escriben y envían, no vayan a esperar al último día porque se colapsa la página pasa, se colapsa la página, y cuando uno mira por qué se colapsó, pues claro, porque hay 25 mil que se están postulando y esperaron el último día, en el último minuto y la red se colapsa entonces, tranquilos, háganlo estos días eh, háganlo esta semana y la otra, y luego ya para la siguiente están mucho más tranquilos enviaron y van a estar súper relajados, esto se lo digo con tranquilidad, pero yo sé, yo sé que va a pasar que el último día en, en, en, en breves semanas van a estar colapsándose, entonces no, vamos a ponernos a esa tarea escriban, consigan la documentación y se van a postular, piensen en dos semanas, dos semanas no, no van a la fecha límite, piensen en las próximas dos semanas empezar a hacer ese ejercicio, o sea, pónganse como meta meta máxima para el cumpleaños de Bogotá, que viene ese festivo entonces, que ustedes ya tengan montadito en su plataforma y no vaya a ver el inconveniente de quienes se nos vayan a quedar por ahí, por ahí por fuera, pero estamos atentos, nos pueden escribir a la página, nos pueden escribir al, a nuestra red, nos pueden escribir a toda Twitter, Instagram, a los correos nuestros de, del IDEP, incluso IDEP, IDEP o al mío de ahí que es el arrubio o el premio arrobaIDEP.edu.co y ahí les damos toda la información que quieran, todos los ajustes que necesiten, Ahí está la cartilla también, que básicamente tiene los mismos elementos de las versiones anteriores, eh, sino que se ha ajustado, digamos que, que sea mucho más fácil para los profes. Entonces, no tanto lo de ciertas cartas, sino ya con una sola es suficiente, pero sí el, el documento, lo más importante, el documento que vas a escribir. Vale. Claro, muchas gracias. Antes de darle la palabra al profe Daniel, quiero eh, expresar aquí, nos dicen que están hasta de Argentina, hay profesores de Argentina. Hay un profesor, Carlos Borja, que dice, yo llevo tres veces presentándome, lo más lejos que llegué fueron las semifinales, este año nuevamente me presento. Y pues reiteramos que esto es un proceso de aprendizaje para cada maestro. El profe Gabriel Andrés Jiménez dice desde USME, un saludo especial para el profe Daniel, excelente iniciativa y vocación con la investigación en el aula. Bueno, entonces ahí muchas gracias por escucharnos, esto quedará en todo caso grabado y podrán los maestros volver a, a escuchar o los que no hayan entrado escuchar esta, esta, esta conversación. Para que comencemos a, a cerrar, profe Daniel, dígale algo a sus colegas para invitarlos a, a, a postularse a este tema. ¿Qué les diría? Cuéntales cuántas veces te presentaste, por favor. <risa> Seis veces. Seis veces. El maestro debe ser un terco. Debe ser un terco en el aula. Debe ser un terco fuera del aula. Debe ser un terco en el contexto, en la ciudad, en el país, en su casa. Pero sobre todo debe ser terco para escribir. Si los maestros no escribimos, empieza el gran problema. Yo insisto. Tenemos excelentes maestros en Bogotá y en Colombia, pero que desafortunadamente no escribimos nuestras prácticas. Entonces, esas prácticas tan buenas, ¿a dónde van a parar? ¿A la narquel, ¿Perdidos por allá? No. Eso que escribimos finalmente va a servir para que otros maestros conozcan y de pronto se apoyen en lo que hemos hecho y les sirva de insumo para transformar sus prácticas. Porque la comunidad educativa somos todos, todos en el país. Entonces es importante que escribamos. Ahora, no nos dé miedo escribir, como tampoco nos dé miedo leer. Yo los invito, por ejemplo, a los que quieren participar en el premio. Hay un repositorio de todos los premios eh, anteriores, de los anteriores años que tiene el IDEF, ¿cierto? Y allí están todos esos premios, esos proyectos e investigaciones ganadoras. Léalos, que eso le sirve a uno bastante para entender cómo es que se escriben esos documentos científicos, esos documentos académicos esos documentos para el premio. Crean en lo que están haciendo, porque seguramente los maestros están haciendo cosas maravillosas y el que se presentó una vez no desfallezca. Yo me presenté seis veces y en la sexta fue... Crean, no hay que perder la esperanza porque ustedes hacen cosas maravillosas. Ahora, a quienes dicen, no, pero es que yo no tengo un proyecto, ¿a qué, qué me voy a presentar? Porque no he hecho nada, ¿cierto? Pues aquí le estamos diciendo que es el momento justo para que empiece a transformar su práctica pedagógica. Mire que estos tiempos de pandemia nos están diciendo que debemos reinventarnos. Y todos hablamos de reinventarnos, pero parece que no hemos construido pedagógicamente algo conciso y cierto alrededor de lo que significa reinventarnos en la educación. Y eso es cambiar, transformar. Si queremos que las cosas cambien, no podemos estar haciendo lo mismo de siempre. Los maestros somos muy dados a pensar. Lo he hecho durante 20 años, he hecho lo mismo y me ha funcionado, ¿por qué voy a cambiar? Eso es un gran error, porque la vida cambia, las comunidades cambian, la forma de pensar de los niños cambian, los contextos cambian, y nosotros también cambiamos. Entonces es fundamental que empecemos a cambiar ese chip de creer que lo que he hecho siempre me ha funcionado, sigue funcionando, no es cierto. Tenemos que transformar y cambiar. Los invito a que participen el premio porque es un reconocimiento a la labor de ustedes, a la, la, al, al reconocimiento a las comunidades, reconocimiento a los colegios, a los niños, a sus familias. Es muy importante eso. Eh, decía Alex, por ejemplo, lo bonito cuando usted alcanza el reconocimiento y después, por ejemplo, usted logra llevar a un niño fuera del país. cierto Eso esa es una motivación grandísima en tratándose de la educación pública. Yo tuve la oportunidad de... Cuento esto con mucho orgullo de haber llevado a la Big Pan a la orquesta a Chile en el 2018 a participar en un encuentro internacional representando a Colombia. Tuve la oportunidad de llevar a 17 niños, la mayoría por primera vez montaban en avión, muchos no habían salido del país casi todos, pues, ninguno había salido del país hasta el momento. Eso es un significado grande para los niños y para sus familias, y eso es ayudables a crecer, pero sobre todo a dignificarlos. Cuando nosotros transformamos, empezamos a dignificar a los niños, a dignificar la educación, a dignificar a las familias. Empezamos a romper las brechas de la inequidad, de la injusticia social. Y Somos los maestros quienes podemos transformar y cambiar. Entonces los invito a que empecemos a transformarnos reflexionando sobre lo que hacemos en el aula, evaluando lo que hacemos, innovando, escribiendo, investigando. Esta es la mínima labor que debemos hacer los maestros. Y estoy seguro que todos los maestros tenemos esas capacidades. Entonces los invito con el corazón, porque es con amor pedagógico que logramos transformar desde el corazón que entendamos nuestra labor como maestros. Y que ese reconocimiento del premio es apostarle a que sí podemos tener una educación pública de calidad. Los invito a que se animen, a que le hagan. El IDER apoya el proceso, acompaña anímese, si usted cree que no está escribiendo bien, tranquilo, el líder le va a ayudar, puede que la primera vez no quede, en la segunda le va a ayudar, ¿Sí? Entonces, eh, pues, ojalá sigamos con ese entusiasmo y en que todos los maestros se presenten, todos deberían presentarse, porque esa evaluación que hace el jurado, es el primer punto para que usted diga, bueno, ahora sí voy a empezar a acomodar por donde voy, entonces, es importante eso, ¿sí? Claro. Y ya que Daniel, bueno, ya Daniel les está poniendo, es que yo estoy haciendo una labor desde neurociencia, ¿no? sí Porque si les digo, la a ver, ya, ya, ya les anuncié, prepárense, entonces escriban, les quedan ahí unos fines de semana para escribir. La fecha última, la que no quiero que, que sea la que les va a regir en este momento la, la corteza cerebral, 17 de agosto, pues es que esa no es la quiero yo les quiero decir es antes, ¿no? Mande la otra semana, de que es el puente del Día Bogotá y el 7 de agosto a escribir. Y, y, no tengan en la cabeza el 17 de agosto, o sea, no lo tengan en la cabeza atrás. Piense siempre que el, el evento se cierra una semana antes. Con eso les da para tener la documentación. Si de pronto usted quiere dar una revisión, como hacen ustedes en el premio Compartir, que ahí hay una orientación siempre y es... Revise, piense que es una persona externa, ese es un buen ejercicio. Aquí es del IDEP, la recomendación es escríbelo, haces el ejercicio como si lo fueras a enviar la semana siguiente, ¿sí? pero luego tú mismo lo evalúas y lo miras otra vez, como incluso pídale el favor a un amigo, a una persona externa, que le dé una revisadita, a ver si se le fue alguna coma, sí, eso, a esos gazapos pasan, normalmente no te, no te preocupes. Pero la última fecha que deben tener presente es el 17 de agosto. Piensen en dos semanas antes, para que lo puedan entregar. ¿Sí? Entonces, ahora, ya no lo tengan ahí en la si sino pasen al hipocampo. 17 de agosto es el cierre de todo, pero usted mande su proyecto semanas antes. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias por esa inspiración para todos los profes. Quisiera leer eh, otros dos... Eh, intervenciones de profesiva, Rolón Ariza nos dice si es cierto escribir y es visibilizar nuestra práctica y nuestra labor docente, eh, Tolima Uts, innovación con evidencias de cambio pedagógico. Muchas gracias a todos los maestros desde DEPEDU Live que nos están escuchando y para cerrar yo quisiera recoger unas palabras, es reconocer a las comunidades, esto es un proceso, se trata de dignificar eh, e invitar a, a, a los maestros uniéndome a, a lo que nos decían el profe Alex y, y Daniel a escribir a sistematizar sus prácticas nosotros desde el premio Compartir por supuesto esa es la invitación que siempre hacemos y no solo para postularse al, a, al premio Compartir o a este premio sino porque en su práctica diaria es muy importante eh, reflexionar alrededor de lo que se hace y sistematizar, escribir lo que se hace en el aula porque es una manera de crecer y por eso en, en, nuestro, en nuestra página de www.compartirpalabramaestra.org tenemos unos blogs, uno de ellos es sistematizar sus prácticas. Ese les puede servir como medio si les, si, les, si les sirve, eso no solamente para sistematizar prácticas para un premio como el premio de compartir, sino para cualquier eh, efecto, pueden encontrarlo ahí. Y también nos, los invitamos, profes, eh, a todos a escribir sus reflexiones a través de un artículo, eh, sus reflexiones. Eh, y las pueden mandar a, a, a, a contenidos.compartipalabra.maestra.org y les damos realimentación a eso que escriban. Y se publica en, el, en, en, en, en la página. Eso, ese ejercicio de escribir es tan importante, es de crecimiento, eh, y o sea, aprovechen esos recursos que, que están ahí para, para, para, para hacerlo. Así que bienvenidos al premio del IDEP a postularse. Eh, una vez más, lo que, los que ya no han hecho, los que no, ánimo, ya eh, Alex, eh, cuáles son los, los medios a través de los cuales pueden comunicarse para recibir apoyo. Y bueno, pues muchas gracias Alex, muchas gracias Profe Daniel. Eh, que viste este cafecito eh, y muchas gracias a todos los profes y profesoras que nos escuchan, un abrazo para todos. a ti Mari, muchas gracias, Daniel, muchas gracias maestro, maestras, esperamos saturen, colapsen esa inscripción tenemos miles y miles de experiencias allí, así que bienvenidos y bienvenidas, la última fecha 17 de agosto, no la tengan en cuenta siempre piensen, una semana antes por, por, un abrazo enorme abrazo Muchas gracias a Mari, muchas gracias a Alex y a todos los maestros, pues sobra decirles, anímense porque somos los transformadores del mundo. Ánimo, gracias. vamos para adelante porque de esta salimos pero mucho más fortalecidos. Más fortalecidos. Gracias y un abrazo para todos. Gracias, abrazo.